Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube y esta remodelación del canal que estoy empezando de a poquito, sé que va a costar, sé que va a ser difícil, pero no importa, estamos para eso. Eh, así que bueno, les agradezco que los que miren este video y vamos a cambiar el, el, el, el, digamos, el paradigma o la línea de pensamiento del canal hacia una cuestión más política, más eh, coyuntural de la sociedad y vamos a dejar de transmitir tanto WOT y videojuegos. Cuando tenga ganas lo haré, pero en consecuencia lo que va a pasar es esto que están viendo ahora, que es, vamos a empezar a subir videos de lo que tiene que ver con la política nacional e internacional en los casos que, que así corresponda. Pero bueno, nada, vamos a meternos directamente en este video en particular, que es un video de por qué... Algunos de ustedes seguramente conocerán a Javier Milei, uno de los que se postula como futuro. chico la cámara un toque. Ahí está, si no jode al video. Uno de los que se postula como posible candidato a presidente en las elecciones de 2023. Y eh, bueno, vamos a analizar este video, vamos a reaccionar a ver qué, qué dice este video, de por qué supuestamente Spert, que era otro liberal de la misma línea, más o menos, de pensamiento de Javier Milei, se decide separar. Vamos. ¿Por qué Miley subió esta foto a su Instagram? Nosotros ampliamos nuestro espacio. Bueno, este es eh, Rodríguez Larreta, que la verdad ya lo miro y mucho no me convence, la verdad que no me convence en nada. Eh, así fue la traición de Spert a Miley y al liberalismo. A ver qué dice. Y tenemos desde el partido de Spert hasta el socialismo dentro de nuestra coalición de gobierno. A la mañana. Bueno, lo que dice es que dentro de la coalición de gobierno de Juntos por el Cambio, o sea, de la de, de Larreta y Macri y demás, metieron desde. O sea, los liberales, que es de centro o centro-derecha, hasta el socialismo, hasta la izquierda, meten a lo que venga. O sea, no tienen un plan. Lo que hacen es rejuntar, meter a todos en la bolsa y tratar de ganar la elección así. O sea, no se les cae una idea. Quitaste a Rodríguez Larreta. Sí. Nosotros hemos seguido apoyar la gestión de Rodríguez Larreta. ¿Apoyar la gestión de Rodríguez Larreta? Para mí que más que apoyar la gestión lo que estás haciendo es unirte a su, a su candidatura como una garrapata, un perro La verdad es que da un poquito de vergüenza porque si tenías una línea de pensamiento tan, tan pura como era la, la tuya, expert, tan liberal Ahora que te vayas con la otra punta eh, es raro, suena raro Para mí que hubo un llamadito ahí y le mostraron alguna cosita que lo convenció rápidamente Es un muy buen candidato pensando en la elección que se avecina ¿La reta? sé que no ¿La reta? Buen alcalde, buen presidente. Se lo estaba preguntando, esto fue seguramente antes. ¿Buen presidente? Y ahora supuestamente es un gran candidato. ¿Qué pasó en el medio, papucho? ¿Qué te pasó como a Víctor Hugo Morales también, que lo llamó Néstor Kirchner en su momento y pasó de repudiar y, y, y bardear totalmente a los Kirchner y ahora supuestamente es una gran presidenta, él es un, es un héroe? Dale, boludo, ¿qué pasó en el medio, pa? Lo recontraputeaba Javier, le tenía mucha envidia. Sí. A mí me dolía en el alma, yo no se lo decía a Javier. Lo admira mucho a José Luis y siempre habla muy bien de José Luis. Espert. Eh, un gran economista. Para ver si te subís a ese avión. Ahí está el avión de Milei y Karina Milei, que es la hermana. Ni loco, no, no. Yo, yo, quiero, yo quiero profesionales manejando el auto. Hay que ser profesionales, serios, no plagiar además, ¿no? No plagiar. Opa, ¿sí no plagiar. ¿Cómo es eso de plagiar? Ojo que o sea, en intentes plagiar. Quisiera subir un avión manejado por alguien que haya estudiado realmente cómo manejar un avión. Es eso, ¿no? Me... Alguien que haya estudiado, es un economista muy reconocido, no solamente acá, sino a nivel internacional. De hecho, lo invitaron de México, lo invitaron de España, lo invitaron de Estados Unidos, lo han invitado de China y él se negó ahí por cuestiones ideológicas de él, de que no está de acuerdo con el, con el comunismo. No, no sé de qué hablas, la verdad, experto. Puedo sentar con el señor López Murphy. ¿Por qué? Por el comportamiento de sumarse a una, a, a una coalición socialdemócrata traicionando los valores de la libertad. Las cosas que dijo López Murfe de mí tratándome de kirchnerista de derecha, tratándome de castrista, tratándome de chavista. A ver, yo daba conferencias con él. Él ha leído libros míos. Él ha prologado libros. Yo he sido parte de su libro. Digamos, ese tipo de ofensas son... No hay retorno sobre esos niveles. Son todos retraidores, boludo. Esto es la política argentina. Bueno, la política en general, pero la Argentina es, es lo más sucio que hay, boludo. O sea, pensá que eh, tanto López Murphy también era de una línea liberal, supuestamente. Y ahora... Eh, como él mismo lo dice, Javier perfectamente lo, lo describe, antes estaban unidos, daban conferencias juntos, daban charlas juntos, es más, puedes googlear o puedes buscar en YouTube una entrevista que le hicieron dura creo que dos minutos, algo así es cortita, un ping pong de preguntas y respuestas en la cual está López Murphy sentado al lado de Javier Milei. Y López Murphy también, vio la valijita y se tomó el palo. De traición. Pero... había tenido un desempeño bien acorde a los principios liberales, ahora de, después, no sé, votó ahora unas cosas bastante raras, uh -huh. Post, en términos vale, de expropiaciones, porque... y la última votación... ¿Qué, ¿Qué crees ese cambio en él? No lo no sé, no lo no sé, a veces digo, puede ser que haya sido mal asesorado... Mal asesorado, claro, Javier Milei obviamente no lo puede decir O no tiene ganas de decirlo, pero yo sí te lo digo Evidentemente hubo, hubo algo ahí en el medio que Posiblemente alguna, alguna cuestión, no sé, de índole <risa> No lo voy a decir tampoco O, no, o, o, o lo ve de otra manera, Digo, no sé Bueno, básicamente este es el video, es cortito Pero, pero bueno, más que nada era para mostrarles Y... y que... Traten de razonar de lo que es la política, la política nacional. La verdad que es un asco. No estoy diciendo que este es mejor que aquel. No estoy diciendo nada. Yo lo que estoy diciendo es que... ¿Cómo puede ser que haya gente que supuestamente tiene tantos valores con respecto a algo? O, o, o pregona tanto algo y después de buenas a primeras se toma el palo y se va a la otra punta. Eso es lo que me rompe bastante las bolas. Como, como argentino. Así que bueno, gracias amigo. Deja tu like, suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.